Blue. Mm -hmm. Bueno, mi síntesis para la corte sería que ya den una sentencia sobre el caso de mi hija, ya que ya lleva seis años, de los cuales no se ha podido salir una sentencia. Solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en el caso de Carla Pontigo eh, se utilicen los más altos estándares internacionales en materia de procuración de justicia en los casos de feminicidio. Eh, los cuales deben ser investigados, deben ser eh, procesados, sentenciados, con perspectiva de género. Solicitamos a la Suprema Corte de Justicia que el caso de Carla Pontigo sea resuelto lo más pronto posible. Es tiempo de que el daño sea reparado. Es tiempo de que se sepa qué fue lo que pasó. Justicia para Carla y justicia para todas las víctimas de feminicidio. Justicia para Carla, justicia para lesbios. Yo les pido una justicia para Carla, justicia para que acabe estos feminicidios que vamos en un índice mayor a lo que jamás pensamos vivir. Gracias.